Hola a todos y todas. Mi nombre es Jerko Muñoz Salinas, estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. y Estoy muy feliz de participar en esta actividad. Aún no puedo hablar con fluidez el portugués, por lo que hablaré en castellano. En esta presentación les compartiré una experiencia de Penta UC, programa educacional en el que trabajo en Chile. Mi intención es mostrar cómo nuestra experiencia nos puede ayudar a pensar en otra escuela, así como también en el futuro y las tempestades que lo hacen posible. Para dar comienzo a esta breve presentación, les comentaré algunos detalles históricos de la evolución del sistema escolar chileno. De esta forma podremos ver cómo la evolución de esta pequeña experiencia que relato está íntimamente conectada con transformaciones globales de la sociedad. penta UC, el programa educacional del que les hablaré hoy, fue creado en 1999, aunque su funcionamiento comenzó solo en 2001. Desde ese entonces, casi dos décadas han pasado. Durante este tiempo, algunos hitos relevantes han ocurrido en Chile. El primero de ellos es la gran protesta estudiantil del año 2006, en la que miles de estudiantes secundarios ocuparon las calles para denunciar el alza del precio del transporte escolar, pero también su nula participación en la toma de decisiones sobre educación en Chile. La coalición gobernante logró aplacar el conflicto temporalmente por medio de una reforma educacional. Sin embargo, el carácter estructural de los problemas llevó a que en el año 2011 los estudiantes universitarios, muchos de los cuales participaron en la protesta anterior, salieran nuevamente, junto a los estudiantes secundarios, a las calles para protestar contra los exorbitantes precios de la educación en Chile, pero también en contra de la baja calidad. La educación no se vende, se defiende. Fue la consigna que llevó a miles de alumnos a luchar. Todos estos movimientos sociales desembocaron en 2015 con la creación de una ley de inclusión, la que por primera vez puso limitaciones a las admisiones escolares selectivas. Esta ley puede considerarse un primer avance en contra de un sistema educacional drásticamente segregador y que hasta entonces consideraba a las comunidades escolares como receptoras pasivas de la política pública. Esta breve reseña de los últimos 20 años de política educacional chilena nos lleva a cuatro conclusiones generales. El sistema educacional chileno es, en primer lugar, un fuertemente segregado entre ricos y pobres. Segundo, un foco de desafección para miles de estudiantes que se sienten postergados de la política pública. En tercer lugar, es una estructura nacional uniforme que opera para todo el país por medio de un currículo obligatorio. Y, por último, es uno de los sistemas educacionales de más altos costos monetarios para los estudiantes y sus familias. Este costo no se ha visto siempre acompañado de calidad. La propuesta de pen c se basa en los siguientes pilares. En primer lugar, se constituye como un currículo adicional a la escuela y que desarrolla distintas áreas del conocimiento, artes, ciencias y humanidades, a partir de problemas o temas significativos para los alumnos y los profesores. En este caso, los docentes son expertos de su disciplina y poseen un vínculo no solo académico con lo que enseñan, sino principalmente emocional, con pasiones que pueden o no ser parte de su trabajo usual. Este pilar es fundamental. Puesto que la propuesta de enriquecimiento curricular está enraizada en la motivación como motor del currículo y no solamente en lo que se debe aprender o en lo que nos dicen que se debe aprender. Es decir, se pone en el centro del aprendizaje a las necesidades, inquietudes, pasiones y aspiraciones de los agentes concretos de la educación. Es un currículo a medida, humanizado y pensado desde lo real. En tercer lugar, la evaluación se orienta a las habilidades académicas, pero privilegia en igualdad de condiciones atributos actitudinales y propios del desarrollo socioafectivo y moral de los alumnos. Por lo anteriormente dicho, el compromiso y la confianza en el estudiante y su entorno familiar son la base del programa. En último término, cabe decir que PENTA UC enfoca su trabajo en alumnos de medios desfavorecidos. El 90% de su matrícula procede de colegios públicos, aunque aún se mantiene como un programa que funciona con sistemas de selección enfocados en estudiantes que muestran altas habilidades en sus contextos normales. Este es un punto que me gustaría someter a discusión en breve. Esta es una explicación sucinta de nuestro programa. Quisiera remarcar algunos resultados que hemos podido notar en las últimas dos décadas. Primero que todo, me gustaría decir que los estudiantes perciben nuestro programa como un lugar seguro, en el que pueden desarrollarse libremente. En sus contextos regulares, algunos de estos alumnos son segregados debido a que muestran fuerte motivación por el aprendizaje, lo que, lo que les provoca importantes daños en su autoestima. En Penthouse, estos alumnos conocen a otros estudiantes de otros contextos con los que comparten sus pasiones y logran en muchas ocasiones vivir una mejor experiencia educacional en plena adolescencia. Por lo anterior, es importante notar que trabajar en contra de la segregación y hacer posible la vinculación de alumnos de distintos contextos ha traído resultados positivos que sugieren tomar en serio el rol de la zona de desarrollo próximo propuesta por Yev Vygotsky. Asimismo, aunque el foco del programa fue desarrollar aprendizajes distintos a los de la escuela, los estudiantes que forman parte de él mostraron también mejoras en los cursos propios del sistema regular. Por último, a pesar de que amo trabajar en este programa, debo decir que aún contamos con muchos desafíos y preguntas pendientes. Les comparto tres. En primer lugar, es necesario avanzar en dirección a un sistema sin selección académica y que vaya más allá de la idea de un modelo experimental. Esta implementación requiere, en segundo lugar, grandes esfuerzos de coordinación institucional entre la universidad, las escuelas y los municipios. Actualmente, penta UC, programa que se desarrolla al alero de la Universidad Católica, representa casi un oasis en el marco del sistema escolar chileno. Sin embargo, estamos seguros de que este modelo, con todos sus desafíos, puede ser replicado en otros lugares. Por último, Aún nos queda mucho por hacer en cuanto a que los profesores de colegios regulares valoren sus saberes personales y sus experiencias de modo que puedan, a partir de ellas, enriquecer el currículo desde las pasiones que mueven sus vidas y, sobre todo, con el foco puesto en las comunidades que viven el currículo como un fenómeno humano y no como una mera imposición de los gobernantes de turno. PENTA-UC no es un sistema perfecto, pero tenemos la convicción de que sobre la base de la motivación y el conocimiento personal como centro de la educación, podemos pensar otra escuela. Muchas gracias.